Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos de nuevo con ustedes en mi canal. Hoy les quiero enseñar a hacer estas novedosas cajitas ideales para regalar en cualquier ocasión. Amor, cumpleaños y para esta fecha tan especial que se acerca como es el Día de la Madre. Espero les guste. No quiero irme al paso a paso sin antes saludar a Camila Giraldo, Ideas de Amor, y Yomaira Cisner. Ahora sí, vamos con la lista de materiales. Busca en Google Siluetas de Amor y vas a imprimir esta imagen en una hoja tamaño carta. Vamos a recortarla. vamos a sacar primero el corazón y luego cortas esta silueta vas a pasarla en cartón la vas a recortar Vas a recortar esta silueta en dos tiras de cartulina o papel negro. Nos quedaría así. Sería para pegar acá encima. Y esta en este lado. Lo haces con silicona líquida. Nos quedaría así. Para pulir los lados vamos a cortar unas tiritas delgaditas. y vamos a pegar por todo el borde de la imagen esto se hace para pulir para que no se vea el cartón y nos quede más pulida la imagen o la silueta nos vamos ayudando con la tijera y terminamos toda la silueta nos quedaría así ahora vas a tomar un marcador negro para pulir las imperfecciones de estas corté tres siluetas esta mirando esta hacia el lado derecho y esta hacia el lado izquierdo ahora vas a tomar la silueta del corazón y vas a cortarla igual en cartón vas a cortar dos corazones porque vamos a hacer una cajita recuerda que debe ser la tapa más grande que la base, vas a cortar igual una flor nos quedaría así más grandecita la tapa y vas a cortar dos cuadritos de 10 por 10 centímetros la flor también la vas a sacar en un cuadrito de 10 por 10 centímetros igual el corazón lo mismo que el corazón esta sería la base la vas a borrar por ambos lados para la base vas a cortar una tira en cartón corrugado de 4 centímetros de ancha que sería para colocar aplicar silicona líquida y pegarla por todo el extremo del corazón y para la tapa cortas una tira de 2 centímetros de ancha un cartón corrugado que sería para pegarla así por todo el borde de la tapa la flor esta sería la base esta sería la tapa la tapa la vamos a forrar en la parte superior con un papel decorativo yo lo voy a forrar con este papel que me parece muy bonito es de flores por el otro lado ya lo hemos forrado y vas a pegarle igual a la base una tira de cartón corrugado de 4 centímetros de ancha y a la tapa una tira de cartón corrugado de 2 centímetros de ancha puedes hacerlo del color que desees el regalito vas a borrarlo igual por estos lados con papel el color que desees y en la parte superior lo vas a borrar con un papel bien bonito en este caso lo voy a borrar con este papel de bolitas brillantes esta sería la base y esta la tapa vamos a hacer lo mismo que hicimos con el corazón y la flor vamos a, a pegarle a la base una tira de cartón corrugado de 4 centímetros a la tapa, una tira de cartón corrugado de 2 centímetros este cartón corrugado es metalizado pero pueden hacerlo con el cartón corrugado que tengan a la mano, nos quedaría así acá al regalito le copié un mensaje de cumpleaños igual hice con la flor, le coloqué un mensaje para el día de la madre que se acerca a esta fecha tan especial y el corazón lo corré por la parte inferior y le copié un mensaje de amor igual pueden copiarle un mensaje para el día de la madre, también es ideal para el día de la madre, acá en esta parte eh, corté una tirita de un centímetro de ancha, porque este sería el regalito y lo pegué así A la flor le apliqué diamantina. Primero apliqué pegante en barra y luego diamantina para darle brillo. Esto es opcional. Nos quedaría así. Y al corazón le copio un mensaje en esta parte superior. Todo mi amor. es para ti acá delineé la palabra amor lo decoré con unos corazoncitos ahora vas a colocar en cada cajita papel se picado y vas a colocar el obsequio que desees en este caso un emoji con unas pulseras acá en la cajita regalito, en la flor coloqué unos chocolaticos y en el corazón papel se ha picado rojo y un monkey ahora vamos a coger las siluetas y vamos a aplicarle silicona caliente en este extremo y en este otro extremo de las manitos que sería para pegarlo así Acá dobla así, tienes un ratico para que pegue bien, nos quedaría así. Vamos a hacer lo mismo con el regalito y con la flor. Nos quedarían así. Este sería es el regalito, pero le falta algo. Voy a colocarle un moñito para que quede más bonito. Vamos a sujetar un ratico para que pueda pegar Nos quedaría así Hemos terminado con una simple silueta Mira la idea tan novedosa que hemos creado Así es este mundo de las manualidades Solo hay que tener imaginación Y sorprender a nuestros seres queridos Con un regalo creativo y muy original Hasta mi próximo video Chao